ha pasado alguna vez, que traías algo en la mano, hace tan solo unos segundos y de repente ya no lo encuentras? Y para colmo, tiempo después ese algo apareció en otra habitación o de plano en un sitio del cual no tiene sentido alguno O que estás en una fiesta con alguien muy especial, pasándola genial y de repente como que recuerdas ya haber vivido eso antes. Tal vez se te ocurrió decirlo en voz alta y para sorpresa, esa persona te dice que siente exactamente lo mismo. A esto algunos le llaman de vu. Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, nadie lo sabe, Tan solo lo anterior podrían ser ejemplos de algo a lo que se le conoce popularmente como fallas y averías en la realidad o reality glitch. Pero hay otro tipo de ejemplos donde la realidad también presenta fallos y averías. Por fortuna o desgracia, algunos de vez en cuando quedan captados en video por error o coincidencia así que mejor dejemos correr los metrajes y estos son 7 fallos y averías en la realidad video salió de tiktok en noviembre del año 2019 y fue muy viral en su momento en el norte del continente hoy te lo presento abriendo este top y subtitulado gracias al famosísimo dross vamos a verlo I'm His face is moving, but the look at that. His face just moved, but the guy in the, the mirror is seeing the same. Yo, the matrix is broken. I'm watching this dude through the mirror, right? And his face is moving, but the look at that. His face just moved, but the guy in the, the mirror is seeing the same.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 este video nos confundió a muchos internautas abriendo debates en foros de internet sinceramente el video es muy extraño a primera vista pareciese que fue editado pero expertos y aficionados se dieron a la minuciosa tarea de analizar y someterlo a varias pruebas sin lograr desmentirlo Ahora que lo veas, juzgalo y comenta. ¿De dónde sale la pelota? Ni la cámara lenta logra hacer notar errores de edición, ganando así para los internautas la veracidad de una auténtica falla en la realidad ¿Tú qué piensas? Lo que vemos ahora en pantalla es una simple lámpara vieja Incluso se puede ver el cable que va hacia la luz Bueno, la persona detrás de este canal tuvo una experiencia muy extraña con esta lámpara Vamos a verlo dudó y cuestionó pedían más videos en días diferentes a lo que él siempre se mantuvo transparente, atento y siempre realizando y respondiendo las peticiones de los curiosos y al igual que en el puesto anterior expertos acudieron a analizar el video y se demostró que no está trucado dentro de los análisis del video, descubrieron algo más ¿Lo ves? Bueno, aclarando y acercando la foto Se vio esto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 ¿Qué rayos está sucediendo? Son varios pero sí, muy raros los metrajes que existen de aviones suspendidos en el cielo. Algunas personas señalan esto firmemente como un reality glitch. En cambio, otros afirman que las fuerzas de los vientos superan a la fuerza del avión y esto lo mantiene planeando. Tú, sé el juez. Miren esa avioneta Yo no sé Está planeando está planeando Sir, sir, sir. plane Se está dejando ¿Te quieta? Parece un helicóptero. ¿Te entiendes un helicóptero? No, no, ¿qué tal? ¿Qué tal de que se vaya en pista? Me Oígalo, oígalo. Se dice que este video fue tomado en México, lo cierto es que ya hace algunos años se viralizó, tal vez lo recuerdes, como podemos ver es un ave de gran tamaño que pareciera estar congelada en el viento, lo que es obvio que la gente alrededor lo está notando. Estas personas se ven totalmente alarmadas y extrañadas. Intentando explicarse qué es lo que pasa. Tanto es el desconcierto que una persona, sin poder creer lo que está viendo, se acerca curiosamente a moverla, con lo que al parecer es una escoba. Y bueno, juzgalo tú mismo.